Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Excel Mini Apps. Hoy continuamos con una temática que ya habíamos visto en el artículo anterior. Eh, se trata de nuestro control de estacionamiento en Excel. Esta sería la parte 3. Eh, nos faltaba ver una, algo, una funcionalidad para terminar de darle, definir la aplicación. Eh, se acuerdan que esto era así, que por ejemplo agregamos una matrícula en este lugar. O sea, se agregaba por un lado la fecha y hora del ingreso del, del, del auto, del vehículo al estacionamiento. Y esto, la imagen se colocaba en este lugar que nos indicaba que estaba el lugar ocupado. Eso es lo que estábamos viendo hasta el momento. Y si se acuerdan, también eh, la aplicación completa consistía en que cuando, por ejemplo, acá haciendo doble clic cobrábamos eh, por el tiempo transcurrido dentro del estacionamiento, podíamos, eh, una vez que terminamos la transacción, eliminar la imagen del autito o el icono y los otros datos. De esta manera quedaba como que estaba el lugar nuevamente desocupado para permitir el ingreso, por ejemplo, de otro vehículo. Eh, ya habíamos visto el código completo para hacer todo. Ahora lo que faltaría son dos líneas de código y vamos a mostrar qué hacen cada línea. Vamos de nuevo a ingresar aquí una matrícula. Como ven, cuando ingresamos la matrícula, además de ingresar esto aquí arriba, y el icono del autito que trae, lo copiamos de aquí, nos coloca acá en esta celda, que podemos utilizar otra celda en otro lugar de la, de la hoja, o inclusive podríamos eh, de alguna manera no utilizar esto, pero es básicamente es, este nombre es el que, está, el que representa este objeto. Fíjense que si seleccionamos el objeto, nos muestra acá el nombre, que es lo mismo que esto que está acá. Es lo que representa este objeto, el nombre. Y esto lo hacemos para identificar justamente que este objeto tiene ese nombre y está en este lugar. Por tanto, cuando colocamos la patente, el, un, una línea de código con este nombre. Y cuando eliminamos esta línea de código... A través de este nombre identificamos que es esa imagen y la eliminamos. Eso es simplemente lo que hace está Lo que nos, nos estaba faltando para terminar la aplicación. Ahora bien, vamos a ver el, el código. El código es lo que ya teníamos de antes. Y creamos esta línea que está acá. Que Fíjense que dice delete acá. Y dice acá value. Lo que hace esta línea es solamente, si dicen shapes acá, solamente borra, borra de led la forma con el nombre que está en esta celda, en la celda que elegimos. Eso es lo que hace esa línea. Y la otra línea que está más abajo acá esto está en el, en el artículo del blog. Esta línea, fíjense que... Vamos a tratar de interpretarlo un poco. Este código que dice acá, esto que dice acá, que dice shapes count, count. fíjense que si lo activamos, lo que nos tira es el, el número de objetos o de formas que tenemos en la hoja, que, son, que en este caso son 7. Y si... Y con este dato podemos, utilizando otra propiedad, la name, para ese número podemos identificar el nombre. Entonces, como esto me da la cantidad de, de objetos dentro de la hoja y el, y el objeto que introducimos es el último objeto dentro de la hoja, entonces tenemos con este dato podemos obtener el nombre de ese último objeto. Y ese nombre es el que introducimos en este lugar. Entonces, por un lado introducimos el nombre y por el otro lado borramos el objeto con ese nombre que está en la celda correspondiente. Eso es lo que estaba faltando hasta aquí para terminar la aplicación y queda totalmente funcional. Es un... Queda con esta estética eh, linda. Entonces, con esto, con esta idea, esto, este código visto y toda esta... Esta funcionalidad podemos generar cualquier tipo de aplicación, no solamente la de un control de estacionamiento, sino que es, nos da herramientas como para crear la, la aplicación personalizada que deseemos. Eh, espero que les haya, les, les haya gustado y síganos en las redes sociales, denle like al, al botoncito debajo del video. Eh, vamos a ir viendo aplicaciones interesantes. Hasta la próxima, gracias, saludos.